Ali Chishi ñaña. Ali Y Manatakangi ñaña. Alican, ¿y Y cangi? Mira. Mm -hmm. Ali Kang. Maimanda Shamur Kangi ñaña. Inga no manda. Ajá. Ali. A ver. ñaña, por favor. Eh, Napupi causa wawakunata, cuinda y Biblia manda historiata, por favor. Yeah, niñe vijacta rimagri, seijacta, chingajisami, niñe vijacta marín naranjín ponas, yo trimasca temana casosa, pa'lin Tarsis, Chayarta Marina yasta, Chayma, Tuco Suma ima Maconata, Duraca con la casca, Charek, Chay Payu y Ailca, Chay Maringa, Chay Maribusca, Dios manda Caruma, Arini Nisa, Dios mandaricuachu Nisa, Pachar Pacta grisca, chulhacta, hopi, liacta, pungu, chaipi, chaipacta, chaipacta, chaipacta, chaipacta, chaipacta, chaipacta, sin chihuahua, sin chitamia, hatombaco Bakukuna hatarina costa, Pi, chay hatombote, pachinca para Kuskachina, chena puyurista, chay soldaducon la mancharista, para con la mañana costa, chay mandapas para con la apalasca carga con nata, Ang satahaway ang Jana cang na paykon na ukuma, ponasta, sumata puños kakast, caymarisa, soldar ponato, at pumayayas sa tapul. Ima takaay ti puños sa siringi, at tagi ng barrios tamanye, yung kanji kay manchay pukastamada kisipchinga panisa, cang na pero cuando se haya unos 3 manacostas, cuando se se haya unos la manacostas, cuando se ha unos se ha unos Pai y Marta, ¿no te cae el breve runa? Siugle Dios, tú puedes darle Dios tamaña manía mi caña, ni esa. Cada tapusa, de manera que no hay más terribles. Tengo. Con una serán de país con otra de Marta. ¿No Dios manda? ¿No te cae Dios manda? Mikikusa chamurkani esa murcanya, ya era Kunakan na pasarangue chinesa, con una camanta de mata de lindo, ya he recibido donas de Martha, ya kuma, hatung ya kumar mas chinta ya na donas mañana curta, canchita, hay una, hay una terminación, una chibi, pas, una cita ama, una chiquitita, manana con, ya una manía estuacha, conasta, atoye con más visita, con, manda, dios manda murta su, atón, chayuata, conasta mil pungapa, ya y pica o sarasca, quién, quién se, tuta. ¿Chay camalecán? Sí, historia, punta, historia. Ajá, alicañaña. Chay historia, suni historia, kan, eh? Uh -huh. ¿eh? Bueno, chupi historia, can cuindar canito? Ay, uh -huh. alicañañaña. <muchan>, Ajá, dos compartan. No, Ajá, segunda parte, pichi. Chup, puncha. Este, ñaña <muchan> <niña>, y <muchan> maya chechina, ¿cán yuyarindi qué hay historia manda? y dios dios pa dios dios dios ya porque dios Tuco y partí pi causa, tuco y partí ¿sí? rixi, y chairai con nima, pues partí piño canche. Ariñel, <risa> alicañel, suma historia. Eh. Ay, chuk saludo. Ay. A ver, Urey, por favor, este, tuco tukui... y nacopi causa ser una cuna o con una paz, ya es o mamá con yo que me yo que hay de conata, no pupi, o a conata, a lo que conata, pues, yo que o conata, ya que más para conata, ya que ni para conao, ya que ya que ya que ya que ya está, y cuando ya pandemia, cuarentena, pas perca, ma naviaja y pasa querir cani, o nacaira que ya que ni, libertad ya yo munapi, un hombre, soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre, soy Ari Ñaña, soy un dios manda munani, Chana por inayani, ya te chisa o conata o conata pas, matacona, chipacona tapas y pasachisa por inayani, justa o se tapoa prima, pero conachana, un burircani, quien saquilla, sirircani, y justo como pasarirani, y yo que diabetes Mamá, te dio un la la la a ya que Dios de Duilla o shukmaquilia, né? Yrik ne né? manatian su bracito, entonces, pero Dios yachan y tuku iruna kunata, pues yaquen, ¿no? Y ya mejor. Ya entonces, tuku ño canchipa ayokuna, napullakta kunapi, chapa chin ño canchipa ñaña, País karan, karan, purisa, purisa, este. pasi... pasi... y puncha, cara en cara en Pasianga.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 <tose> mananya hmm. hay pandemia. Hay pandemia ya ya haya ya, a la gente que se a la ni que se ha conocido. que ya, ya Gracias, señor. Santa Paz de Dios si y Anapacho. Yeah. ¿Samás, señor? ¿Samás, <laughs>